dice dice hola hola qué tal nos encontramos en la parroquia san josé de minas desde dónde nos visitan amigo bien buenos días con todos mis estimados amigos de acá de la parroquia, parroquia de san josé de minas san josé de minas nos ha hecho un cordial invitación estamos viniendo desde allá de Otón Parroquia Otón, Otón y Cayambe. Saludos para Otón, Cayambe. ¿Cuál es el nombre del grupo? El grupo El Rosario de Otón está presente acá para hacer gozar a mi linda gente de acá de San José de Minas. Para hacer gozar, a ver, por ahí veo que tiene unas guitarritas. Sí. No sé si están animosos. Todos, vamos. ¿Alguien? Dios, todos, todos. Vamos. Vamos. Ya, vamos. Ya, vamos. Esto es del desfile. Amigos, estamos aquí los amigos, miren ahí. de San José de Minas, donde visitan los amigos desde otoño. Ay, no me sirves para nada, mi vida Ay, por chuchita, mariquita, mi vida Ay, no me sirves para nada, mi vida Detrás mío Ay, ya tenemos culpa, el desfile, miren, miren, los chabaquitados. Mi también por acá en el desfile. Vengo, no más vengo, ya van llegando ya van, mi van llegando vida. Ay, vengo, no vengo, mi vida para que vengo, mi vida ante mi, corazón, mi vida ay mi, mi corazón hay mi vida Amarro, amigo. de todo aquí mi vida? Vida? la se Un video del desfile en San José de Minas. ¡Ay, así me persigue a mí en mi vida! ¡Ay, la pobreza y desgracia en mi vida! ¡Ay, así me persigue a mí en mi vida! ¡Ay, la pobreza y desgracia en mi vida! Bueno, muchas gracias, muchas gracias amigos vamos a seguir viendo qué más tenemos por acá ¡Muy bien, caballos! ¡Cierto para una montaña, para los páramos! ¡Es partido, que es! Vamos a ver. Vean las mujeres acá, vean. Ahí, ahí, ahí. Eso, a ver, a ver, a ver. ¡Que la ¡Las mujeres! y hasta vuelva guapísima de caballo va, ¿eh? sin miedo, de una, ahí estando bien, a la montura, sin miedo, así se lucha con los caballos, a veces no obedecen, es una forma de amantarles, vamos a ver, vamos a ver el hombre del campo aquí, en nuestra linda para... Eso Vamos a demostrar el cariño con las palmas, vamos a decir que la gente de Minas somos tierra de mujeres guapas y hombres bienes, dice. así que bienvenidos acá a San José de Minas. Vamos bienvenidos, a bienvenidos acá. a San José de Minas y al programa, programa aquí de Ecuador, ver, estamos en el desfile. Si no sale el uno, no sale el otro. ¿Qué Desde Mila Chupa. Mila Chupa presente. Por aquí le estoy viendo a mi amigo. Mila ¡Bien, muy bien! ¡Vamos a ver! Vean. ¡Anderson! ¡Vamos a ver! ¡Este caballito está bien. ¡Presente! ¡Pablito sí, Cobo de la anterior administración de aquí de San José de Minas! Por allá al fondo lo vemos. presentando mina, es chupa? Es mina chupa. Parece que allá ya tenemos camino y carretero señora. A ver, vamos a ver. No eh. pues si conozco Mina Chupa. No me pintarán. Eh. Arturo Ruiz parece no para allá vayan no vengan aquí, mi desde mi chupa buena delegación y desde cuándo desde venido chupa te como? esa no me la sabía pero buena la delegación todo La gente recogiendo las botellas de Mina Chupa. Vean cómo vuelan esas botellas. Estas son las fiestas de San José de Minas. Ahí tenemos la familia Cabezas también presente. Vea la gente cómo recibe. Vea la gente. El traguito. No se olviden, acaban de pasar y deben reclamar su trofeo arriba sí. Su trofeo arriba sí. Oiga, acá también corten esas botellas sí. Acá también las botellas sí. Señor tú, ¿cómo es eso? Linda, ¿cómo te llamas, mi amor? Sí. Mi amor para mí, Dios te pague. Besas guapas, por acá, la guardado porque. Cuidado, se cae el caballo. A mí Nachupa parece que le hace falta tiempo para demostrar todo lo que tiene. Esa es la alegría la que Chihuahua. se vive acá en San José de Minas. Esa es la primera vez. ¿Quién o no? Confirme. Francia. Sí, verdad. Primera vez nos vemos todos unidos aquí. Por una noble causa. Pesejar a mi pueblo, a mi tierra. San José de, de, de Minas. Es el de Minas. A ver, ahí va, a ver para la puta, la patita. La patita del recuerdo. Ahí listos todos. ¡Vamos! Se dice acá nuestro reportero y camarógrafo para plasmar en una foto el recuerdo de estas festividades. A ver listos ahí. Vamos ya. Alistámonos al próximo grupo. El próximo grupo se alista. eso con cuidado ay, con cuidado, vamos, vamos la a darle bueno, vamos Bye -bye. Los... a ver, la música, a ver, vamos a los... baile, baile, baile, baile debía, vuelta, oh idea, que viva, 성... viva, eso, vamos a demostrar que somos gente alegre arriba, arriba, a eso, ay como baila la palmas, las palmas! vamos, se anima, se anima, se al caballo, a ver ¡Vamos, queridos! ¡Retiro, Cody! ¡Eso! ¡Buena, buena delegación! ¡Buena delegación! ¡A ver,